Ahí están el coches. Es que nadie se puede dar cuenta que somos de la siguiente. Así. ¿Tienes ahí lo que te pidió? No sé, me trajo por acá y llegué y pongo un tiro para no aguanta huevo, Qué pasó Cucho, qué es este batallón por Dios socio. en el ejército nacional. Viente más. Don Luis, Don Luis, hoy es que, es que con el, el, el ejército, ejército con palarmas. Qué buen chiste, ¿no? No y para dónde va, no, no le va, va a quedar tiempo de ponerse nada. Son esposas socio. Oh. Eh, ¿Cuál te gusta? Ah, te gusta Lima, ¿no? No, no sé. Bueno, dígame Lima. Veníamos bueno, si Lima. No, pero ¿Qué? Ah, bueno, Ah, cuando te vaya a hablar, como te digo? No, no sé, ¿cómo desees? ¿Kilo? ¿O lima 2? ¿Kilo? No, es que Kilo se... Ah, muy... no, pero sí puede ser lima 1 y lima 2 Eso, eso, dale, tú lima 1 y yo lima 2, Dale, lima 2 Uesh <risas> Bueno, ¿y para dónde cogemos? Ay, para el medio. Ay, no, es que me tengo que bajar. Ay, ¿Para ¿Dónde cogemos entonces? Eh, Necesitas algo de unsura, ¿cierto? Sí. ¿Tienes a alguien conocido ahí? Pues, mi hermana. Dale. Pero entonces métete debajo del... Allá en los parqueros de abajo y le pedimos allá que llegue ahí. Ok. No, pero por allá no. ¿Dónde? Eh, aquí a la izquierda. Mira, coge aquí a la derecha. A la derecha. Y luego a la izquierda. Aquí a la izquierda. Parqueate por ahí en alguno de los parqueadores. El de inválido. Qué bien manco si soy. <ríe> Dios mío. Bien. Ese te gustó, ese te gustó. Sí, compa... No, es que te lo perdiste diste, compa, habían 110, 105, algo así... Cata no está enviado todavía, no, no. Sí, sí lo estoy... Shit eh, Bueno... Sí, sí, sí, sí, es que fue por, fue por Cata, que Cata me hizo el juego. Eh, no, depende. Hola, Nata, ¿no Nata. ¿no eh, necesito que me hagas un favor, pero no ligas a nadie nada. Solamente llegas aquí. No, eso no pasa nada. O sea, me refiero a esto. Bueno, llega aquí y me traes unos 5.000 de todos, por favor. ¿Eso es lo que necesitas? Sí. sí, sí, sí, eso. Nata, es que de verdad necesito que llegues, pero no ligas a nadie y que nadie te vea llegar acá, la ubicación que te va a mandar. Vale. Chao. Apaga el auto o no se puede. No. Nos tenemos que bajar. Sí, definitivamente. ella y yo somos muy buenos amigos discúlpenme que estoy aquí masticando y no no puedo hablar mucho yo te dijo que ya viene sí sí o oh, eso me dijo pero te das comida ah yo tengo tengo tamales tamales de dónde sacaste tamales no sé los <risa> tamales una cerveza en Red Bull y tres arepas qué sí veía hey, aquí no hacen domicilios no y trae la ambulancia bueno ah, no importa bueno después de que venga solo Ah, bueno, sí ¿Te vas a subir o me bajo yo? No, yo me bajo Lo que se baje. Hola, Nata, ¿cómo vas? Hola Eh Siento de que sale el muelle Ah, ok, dale, dale, yo voy ¿Listo, entonces? ¿Buena? ¿Y eh Buenas Ahí está el coche Ok, por, son por acá? Es que nadie se puede dar cuenta que somos de la siguiente. Ah, bueno. ¿Tienes ahí lo que te pidió? Sí. Dale. Vale, ¿cuánto es? <risa> Uy, lo siento. Sí, señor. Vale, muy amable. Aquí tengo los tuyos, ¿vale? Ah, vale, gracias. Cata, tenemos un inconveniente. Ve, tenemos las luces de hace rato brillando. ¿Cuál es lo? Las luces de atrás están brillando como si fuera una patrulla. Que... una es con ALT y la otra es con Q para me llaman hola ah bien qué tal cómo estás ay okay. apa ya chicos si ¿sí ven que ayero Uy. por favor hacia allá a ver es que estoy ocupadísima, estoy trabajando. Pero si quieres, busco a alguien que los pueda recoger. Dame la ubic... ¿Cómo envío la ubicación a alguien? Whatsapp mm -hmm. eh, ¿quién va conduciendo? Ah, no dale, da dale, dale, entonces mándamela. Eh, Maximiliano. Dale. ¿Ustedes son de las? Sí. Ay, qué pena. Áble, áble, todo? No, hágale todo bien, todo bien No, hágale, hágale Si algo nos avisa Ah, chicos, lo que les iba a decir Si ¿Sí se dan cuenta que todo va más fluido O sea, todo va más fluido desde que llegamos a la policía, ¿no? ¿Cómo? Todo oh, va más fluido desde que llegamos a la policía, ¿no? ¿Cómo así? ¿Sí? Pues ya se ve a la policía haciendo algo. Ah, pero desde los días anteriores también. No, pues yo nunca había visto que hicieran eso ahí en GC. Lo de los conos y eso. Ah, sí, eso me lo voy a Ducati, ay dios. Vamos a eso. Eh, hola, ¿seas me puedes hacer un favor? Puedes ir a recoger a dos personas que están tiradas por allá, por lejos. No, no, no, sí están lejos, o sea, vale. Te envío la ubicación. Listo. Están abajo Ah, mira, hay disparos arriba Pero hay disparos a el mecánico ¿Dónde? Más arriba, parece que avanzaron arriba. El los 20 es como el recorrido que ellos están haciendo. Pero si sí, ya vamos a meternos. ¡Uy! Oh. Dale, dale, dale, baja tú. Tu... Ya, ya lo batieron, ya lo batieron. ¿Dónde estás? Metiendo aquí a la casa esta... No, se voló. Es eh, que me está dando. Estaba aquí. Ah, no. Es que ya no. ¿Cómo? Ya, solo quedaba. Eh. ¿Qué pasó acá? No sé. Pero, va? espere. Va vamos a ver si... Ah, píremme ¿Todo bien? Sí, sí, cuando me bajé me disparó desde acá. Ay, apazo. Si no estoy en los voló uno, ¿no? O tuvo que hacer este nada más. No habían dos. Allá abajo otro. Muchachos, cuando, cuando esto hablen por, por whispeo para que los muchachos sepan que lo, algunos no sabían. Aunque yo les alcancé a avisar que los de la prueba negra eran decididos. Si... Ah, copy, copy. No, igual es bueno que ya la vayan identificando. Por el whisper. Ay, acá, sí, no sé, me lo estallaron a mí. Escúchame, escucha. Me Pero pegaron... No me caí me, pe, me, me pegan, me pegaron un tiro acá en la uña del pie abajo. No, que no, me le pegó Yo no, yo no sé, escúcheme, yo no sé, pero, no sé, se me atravesó por acá, y llegué yo y, ¡tígui!, ¡pum!, un tiro, para, y no aguanta, güey, ese ah. no, ese es chino que es gato, ese es chino que es gato, ese, ese mano ya no levanta con el tiro que le metí en sí. toda la frente. Sí, y de este lado solo había uno, ¿no? Ah, sí, sí, sí, ah, sí, no, yo, pero, me que le metí, caí, no pegó ese, sí. <ríe> <ríe> No, no buena, buena, buena Buena esa, buena No pues, ¿y cómo se habla con el coso? No sé, <ríe> ni idea Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos que ¿Qué? ¿Eh? Pero tenemos que sacar información de ellos Ay, ah, sí, la foto, sí, eso Te tomas la foto, oh, ¿vale? No. entonces, eh Yo tomo la foto y tú luego le sacas el DNI y eso Ok, dale, dale. Sí, muchachos. Un... Hola, hola. Dígame. Eh, ¿Ustedes se van a llevar estos manes entre o algo así? Eh, no, solamente le tomamos fotos e identidad y ya ustedes se lo llevan igual. Okay, ya está. ¿Cuántos son? ¿O ¿Solo es uno? A dos. No, que si no lo llevábamos para algo, yo le dije que nada más para la foto. Y no, el día se compuso hoy. Ey, ¿qué tal? No, oíganse que ya me olvidó, dice. Listo, Lima, entonces... Ey, sí, ¿no ¿ustedes están los que están en ese techo allá? No. Llegamos, fue en la camioneta. No. Negación. Me los hallaron, cucho, con eso. ¿Cómo? Nosotros no me reemplazaron una bala por uña del pie. Uy, oh, yeah. <risa> Ya no tengo uña sin un pedazo de casquillo de bala <risa> en el pie. No, no pero mentiras lo, me lo... Es que sí me bajaron un poquito de chale. No, pero... No, no, no, era... Yo creo que era el de... Yo creo que era ese de blanco, el de blanco, creo. Hay, hay uno de blanco por ahí. Uy, mira ese compañero. Uy. Ah, no. uy. Compañero, ¿está bien? El otro estaba bien ubicado. El estaba, estaba bien ubicado. Tenía la visual al de todos. Que solo dos, dice. Si sí, yo solamente sí. vi dos. Nada más, dos No, yo, Dios, Dios, que se voló uno. Estaba bien en el techo de otro abajo y ya. a ver, que dice esta gente? Yo en esta casa vi dos. Pues no sé igual, toca que estamos que más atentos para eso. no fue Oye, eh? oye, oy. nosotros vamos a hallar uno para, para meterle. Sus procesadas, sus comparendazos. Sí, sí, se tienen que Vamos llevar. Vamos a dar el paseo millonario sí, sí, por la comisaría. Lo, Eso, ahorita se ahorita tienen todo. que llevar los dos, pero antes gracias. le tomamos fotos y ya está, ¿vale? 10-4. 10-4. Sería, ¿no? 10-4. <risa> Salió y le ¿verdad? Hey, ¿no? Muchachos, ustedes son mis servos. Mi se los pague. Muchas gracias. Tengo mordes. No, ese guaro no habla hermano Se me escucha Sí, sí. Se, le sí, se le escucha, se le escucha Dios sí. santo, bro Uy Pero menos no, mal me quedó me vivo de cachetear al bachiller para que responda ¿Cómo? Sí, Uy Pero usted sabe que tengo tapabocas, protocolo COVID Ah, totalmente, excelente Ay, amigo Amigo, ahí me escucho ¿Qué pasó? Escucho, ¿qué es este batallón? ¡Por Dios, socio! Venga conmigo, amigo. Amigo, el ratón se nos de en la es un socio, me ¿cómo así? Ah, Venga, coloque. Na... ¿El ejército nacional o qué, socio? Uy, qué batallón, hermano. Vea. Se me quita la pañoleta y se me quita la camisa, si está amable, y me baja las manos, ¿listo? No, ¿La camisa por qué, es socio? Eso es contra mi privacidad, socio. No lo vamos a toquetear ni le vamos ah. a hacer nada, ¿listo? Ah. Solo se hallar un canazo que no se le va a olvidar, ¿listo? Eh, sí, solamente eso. Ay. Pues bueno, lo, lo voy a, a desexpulsar un momentico, ¿vale? Pues si lo para que se, so se quite no todo. No sé cómo quitarme las cosas, oh, socio. Sí, me queda muy complicado. Ve, compliqué de complicar, formí socio. Listo, se quita la pañoleta y se quita la camisa. Pero porque la camisa es más, no sé. hágame caso, vos, venga, sí. hágame caso. Pero es que yo, como me a encuerar acá en el coso público, pues vamos para baño tan siquiera. No, no, no, hágale, hágale, hágale, bien pues. No, a mí me da pena. Es que me gustó el tatuaje que tiene en el pecho, venga. No, a mí me da pena, hermano. A mí me da venga, pena. Venga, quítese la agarrado, camisa padre. para que salgamos de esto lo antes posible. <risa> no sea pena que arruga, güey. No, sí, hágale, Quítese después la camisa usted, pues. Ah, es que sí, eh. No, y mira toda esa gente mirándome, oiga, oh, este mal. No se muestro en privado, no, ajá. ¿Ah, bueno, vea, qué? vea y le digo. ¿Cuento ¿Se, cree que 20? Yo soy, ¿Se cree que yo vea. soy un g silencio. Cuento 20 y voy en 15. Se quita la camiseta. Mucho, pero si yo no se soy quita la camiseta. Uy, camiseta. Madre, 16, madre, 17, madre, 18. Otra vez el por ahí Cuando llegue hermano. allá, pide a su abogado. Quítese la camiseta, como el Pero, <ríe> ¿cómo me va a quitar la camisa a los ¿Por me quieren cuelar, hermano? La Ay, escucha, este tengo miedo. ¡Ay, Dios! Dios. Pásame su ahí también. No, oh, pelo erizo. usted se porta muy malo. Pásame, Pásame su, su N. N. Portando de mal ¡Ey! Eh. Escucho, me hicieron cuera al socio. Es hijo de mis derechos. El pantalón para el derecho y quiten los calzoncillos. Pásame la celda. Venga, pelo mejor. Escucho. Uy, compañero, con ese COVID. Lo, lo has enfocado favor, mi favor, cabo. Favor, lo has enfocado lo has desenfocado y se contrayendo el COVID. ¿Ah? Bueno, compañero. Levántese. Perfil izquierdo. Izquierdo. Sí. espere ¿pero su es izquierda o mi izquierda? La suya. ¿Mi izquierda? Sí. Listo, socio. El derecho... Usted se va a que va a ¿Cómo, Cucho? Que se dé media vuelta. No, si eso es que a darlo... Media vuelta. meter su calambrada, Cucho. Doble para que aprenda. Eso ahí. Nos están matando, ese es Colombia. Nos están matando. Obvio, obvio. Listo. Cucho, no, yo mandé a demanda. una demanda. ¿Cómo Listo, oficial, de demanda ya se, se lo puede esposar sí, y se te, lo te puede... falta de respeto al ciudadano. Recuerrándome aquí de todos esos manes, hombre, que aquí no falta la gozofia, que se ha dañado, hombre. Soy dañado, socio. ¡Ay! Listo. Listo, amigo, el de la capucha. Oiga, pero está como que el batallón de la policía aquí, hermano. Nos trajeron fue toda la Armada Nacional. obvio Preséntales el DNI a ellos, por favor. Y se si me quita no, más a la capucha. de mi corazón no. precioso si quieres. Listo, media vuelta, se quita la capucha, cómo? se quita la camisa, me da el Ney Póngale orilla, ya le puso puesto Sí, ya, ya la llevo. Eso. no eh, le de, de los tatuajes ya se lo puede llevar. Uy, ¿qué le pasó a los compañeros ¿Sellaron todas las patrullas? No... Ah, no, qué pan buenos... Sé. Venga, amigo, el de la capucha. Se ah. quita la capucha y se quita la camisa. ¿Si ¿Sí me escucha? Ahora sí, hola, hola. Yo le escucho, yo le escucho. Listo, amigo. ¿Ya? Sí, ahí. Quítese la capucha y quítese la camisa. Y me pasa el DNI si es tan amable. ¿La camisa? Sí que, que las camisas socio nos están encuadrando aquí. Uy, no, pero ese man es John Wick y los tomaron de un tiro. No, muy me, falso. Me, me, me, me bueno, los bajo un poco difícil y con 10 policías, hombre, la verdad. John Wick ah, puede con 20. Ah, nos trajeron el Ejército Nacional… Tiene un ambiente país, más… John Wick que, John Wicko, es que de con el, el Ejército y con toda la Armada. Qué buen chiste, loco. No, y para dónde va, no, no le va a quedar tiempo de ponerse nada cenar. Las esposas socio. Oh, me brilla así, porfa. de la autoridad, ¿no? desnudando la aquí. Es que me Tengo como la cabeza pegada. Listo, perfil izquierdo. Ahí, ahí. Necesito este Listo, media vuelta. Ya lo sabes, sos la mejor. Felicitaciones. Voltea a la derecha. Ahí. Listo, pásame el DNI 150 espectadores. Yo te de la media desamarra. Puedo decir que los quiero mucho. Escuchas de los amarrones, nega. Listo, amigo. Vistas. Machi sigue adentro. Ya está. Sí, está aquí. qué sí, muchacho. Aquí estoy. Aquí estoy, colega. ¿Dónde lo busco, colega? En donde me dejaron tirar en ese. <risa> sí es tan amable. Mándeme location. Sí. Pase todos higinosos, todos higinosos. Todos, todos, <risa> No, compa, nos ha pasado un montón de cosas. No, es lo que me he perdido. ¿Qué, qué han hecho? Nos dimos balas es? con una gente. Uf, qué rico. Le ganamos. ¿Cómo? ¿Tenemos esa camioneta hecha en nada? No, mi camioneta. <risa> <risa> mi camioneta. Suya, la de todos. Comunismo. El comunismo. El comunismo. Pedro lo prueba Bueno, bueno, manden lo que. Hey Jesús, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vas? Thank you so much for no. ese beat. Disculpa no, que no, no lo había sí, leído, sí. estaba aquí tomándole foto al man. ¿Cómo anda todo amigo? Jesús? ¿Bien o qué? Hey, que location. Uh -huh. Papi, que se espere que estoy ingresando. Sí, gracias. Qué guachafita hombre. ¿Cómo? Creo que él estaba por aquí. No, oigan. No, Cree que está por acá y que es caro. ¿Dónde le estoy señalando? Por aquí. Ah. A ver, a ver, ya ingresé. Ay, me tengo que dar la vuelta. A ver los llamo. No, espera. Eh. Tata, entre WhatsApp. ¿Cómo? Oye, ¿me llamas y entras para trabajar juntos? ¿Eso cuándo fue? ¿Hoy? ¿Qué? Uh, ayer. Ah. <risa> ah, pero ayer como te dije, estaba haciendo cumis. ¿Cumis? No digas eso. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, pues, no qué, entiendo. Qué hay de malo, o sea, ¿Cómo ¿Qué así... cañas? O sea. <risa> Yo no <risa> entendí, ¿qué? ¿Qué? <risa> O sea, le estoy diciendo que yo voy a hacer cumis. Que, que, que hay de malo en hacer cumis? ¿Qué es eso? Dios mío. No sabe qué es el cumis. No, no pregunte, por favor. Usted nunca ha tomado cumis. ¿Cumis? Sí, cumis. O sea, yugur. Sí. Ah, no, bueno. ¿Qué hasta pues. que entendió? Ay, Dios santo. No, pues quién sabe. Yo no entiendo. Yo no estoy diciendo que entendí otra cosa, estoy diciendo que por qué dice eso si ya sabemos a qué se refiere No... Yo... ay no, yo soy muy santo definitivamente ¿Ella viene por mí? Sí um, Ah, estamos abajo, a la derecha, por ahí Por ahí, ¿Derecho? ¿Derecho? Y caña no ha arreglado el vehículo. Bueno, máximo. Uy, mira, me van a recoger entre Cuidado, boleta. hay un criminal por ahí. No, no te... <risa> Uy, no. Consigamos kit. No, pero sí, cierto, venga. Creo que tengo uno. No, pues, vamos a la comisaría y sacamos. Sí, toca. Estamos dando acción más boleta. Y, yeah. y si te das cuenta, ¿quién dañó la ventana? Sí, para más rápido. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Uy, <risa> y se fue. Venga, yo reparo esto. ¿Ninguno tiene un kit? No, no, tú tienes. A ver, vamos a iniciar directo. ¿Qué? Va a iniciar qué? Iniciar qué? Es que wey. Pues, en Instagram. ¿Cómo? Da wey, eso, ¿no? Mi Marija, tenía el closet abierto. <risa> no, ahora parece que me lo hubiera robado. Genial. ¿Para dónde? Las cosas como son. Uy, salí se robó de carro. Uy. <risa> Deténgala. Uy. Sí, te has detenida por ser tan hermosa, chiquita. Uy. ¿Para dónde? No, sí, ya Cata es una liga distinta. Allá sí la siguen 200. No, la ven 200. O sea, Eso, la ven 200. Millones. Es que aquí hay alguien que me está diciendo que solo me están viendo 11 y que doy, y que doy pena. Uy, Uy no, tan pase. malos. Las cosas como son, sí. Ver, Yo lo menos. apoyo. Pero pa que tiene pena, pero le sobra. ¿Veis esa moto? ¿Qué? ¿Qué? Porque hay una moto ahí tirada. No sé que tengo tirada. <ríe> ¿Cómo? Ah, ¿Cuál moto? Eso no era una moto. Muchachos, alguien puede manejar. ¿Por ah, qué? Sí. Debe no, nada, compa. Con... Con, tanta, con tantas neuronas molestándola. Uy, si es que. <risa> bueno, no, ya no mí me solo autoche. me molestan 11. No, 10, ya se fue una. <risa> <risa> no, cañas, bro. No, nada, eso es difícil de conquistar. Ya a mí es No, hágale, todo bien, así me vea uno y yo me quedo Suspechoso La cantidad no importa Lo que importa es que la pasen bien los que a estén A ver, ¿cómo andamos? ¿Qué hay para hacer? Hola Felipe Arias, ¿cómo estás, guapetón? Uy, ese Felipe me veía a mí Vendido Felipe, vendido Aquí no venga. <risa> Uy, esa moto sí está como... Hey Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien o qué, va qué es lo te... que... ¿Cómo andamos? <risa> ¡Ey! Ever, muchas gracias. ¡Ey! ¡JJJ! Suba. Muchas gracias por esos follows ¡Com! Y también, ¡Espere! ¿Cómo? ¿Qué ¿Cómo? los ¿Qué, ¿Qué está hablando? espere, me moteo por Me están jodiendo la vida. Perdón. <risa> Uy. Está en la Pusilka. ¿Y por qué hay tanta gente por acá? Dios mío, ve. ¿Por qué me pones eso? Eh, ¿Qué te puse? No, Se la puse. Máximo. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué está pasando ahí atrás? Dios mío, dejen de tocarse. <risa> no, yo voy adelante. ¡Hey Diego! Bienvenido amigo, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¡Hola, poosito Hugo! <ríe> ¡Ay, me gusta ese nick! ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien, ok. Vamos por cotufas. Sí saben que son cotufas, ¿no? Sí, es eso? Como los venezolanos le dicen al maispira ¿Y, ¿Y dónde vamos por eso? <ríe> no, sé. no sé No hay venecos No hay venez Perdón, venezolanos uy, uy, no Hey, Samu, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo oh, vas? acá en el server eh, Digo, en la bueno, ciudad amigo. Bien o qué, ¿cómo vamos? ¿Qué pasó? Te envió un mensaje. Ya lo vi. No, pero eso es de eso es de robo, ¿no? Sí, sí, sí. Igual podemos Ay, ir a esperar a que termine y quedarnos con el. El delincuente. ¿Cierto? ¿O no? Sí. Es que al final le habían dicho algo a Valencia y no me acuerdo qué le dijeron. Bueno, a Gordon. ¿Cuál Valencia o yo? Sí, no, es que estaba pensando en el de la UNP. Ah. Tengo que Volverme a mentalizar que él se fue. Y cuando estaba aquí, pasaban feliendo. Eso, eso de es la alerta de roder, ya uno se suelta, pocilca. pues ya sí. está robando Ah, hablan de eso, pensé que era un robo de tienda oh, no. Ey, piloto, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien o qué? ¿Y esa moto que se armen los Es que no hay muchas ventanas. digo que la, la explotemos, ¿no? O sea, ¿no? Esa no es la misma que está por allá Ah, no, está no. de negra Llama a mecánico ¿Cómo andamos, viejo piloto? ¿Vienes o qué? ¡Ey, Juanjo! ¿Cómo va? Bueno, nada de tetras, señores. Tenemos bien, que bien, ir bien, a comisaría a ponerme en esperen, servicio. Esperen, esperen, esperen, esperen, esperen. Cañas. Máximo. Dime, dime. ¿Cómo se llamaba la persona que, que estuvo en el tiroteo? Ay, había uno que se llamaba Jack. No, ¿Revisar ya... el nombre de la moto? Acuérdense que para... Oh, sí. Para hacerle algo a alguien necesitamos saber sus vehículos, Entonces podemos ir a revisar el nombre de la, de la moto. ¿De quién, de quién, de quién? De esa moto que estaba ahí, porque si es de los que están en el tiroteo, tenemos más información de ellos con esa moto. Sí. No, y el inútil no que va manejando, no sé dónde va. ¿Para comenzaría a entrar en servicio? Vale, <risa> bueno, vamos rápidamente a ver si todavía sigue la moto ahí. Yo bien, bien, estoy muy bien, excelente aquí molestando acá un poquito. Él está en vivo, ¿no? Si está en vivo, le dejan un mensaje que somos del Team Maps, ¿vale? Un hashtag Team la Maps. Hey, hey. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo vamos? bien o qué? <ríe> Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tombos, <ríe> Si sí es conchudo, no, pero vete por la espalda, no, eh. Si, sí, por las seis, no te metas por este lado. mejor date la vuelta. Ah, ya, helicóptero. No, a helicóptero, ¿qué hicimos? Ser guapos. <ríe> pero dejé de chocar el pinche vehículo, por favor. Eh, creo que estás muy mal de la cabeza, la verdad, lo, lo siento. Cañas, vos que viste? que me tocó el pito qué cómo kata <risa> dicen que quién te quién te pegó el cómo no sé lo llevo desde desde hace mucho digo falso que de lo tengo falsead. como hace dos años falso de todo falsedad quién me lo pegó falso de todo falsedad nada más di ¿Qué más, amigo? ¿Cómo vas? ¿Qué andas? Okay. No, de verdad lo llevo desde, ha... desde hace rato. ¿Sí? Ah, bueno. Oye, ¿tenemos la locación de la moto? Eh, creo que es más o menos por... Bajando la fonda. ¿Sai, ¿sai quién sabe? Yo no. Bajando la fonda. Yo creo que era como por acá, no sé, por aquí. Ok. Hey, Camilo. Señor. Estamos funcionando con Calcim, ¿vale? Uy, ¿cómo? Entonces yo soy Tatiana 1. Uy, no, ser respete, seguro. <risa> yo soy Yamile 2. ¿Cuál es el suyo? Bueno. <risa> Te diré cañas, te diré sargento <risa> Amiga, en mi médico si quieres, ¿no? <risa> Oye, coge por donde está el GPS Que allá estaba la moto Ay, este man Uy, Voy a... Voy a... Voy a... ¿Qué me dijo es que no le puse cuidado <risa> <risa> Estamos hablando en ¿vale? Cata es Lima 1, yo soy Lima Uy, dos. esa es, esa es, auxilio. Cata, compórtese, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son los Calcimbal? Tatiana, Yamile. ¿Qué? ¿Cuál es Tatiana? Me acá? Díganme, uff, Beatriz. Uf, ya. <risa> Betty, Betty, me copia. Aquí no, mando, Betty, me copia. Ay, este tipo maneja como con las patas. No, pues ni modo, no, pues. Ah, que no es con las patas. <risa> <risa> ah, yo, yo, yo utilizo las patas para acelerar, frenar y hacer el cambio. Uy, qué la ¿Y? ¿Eh? ¿Qué? Le han hecho multas. No, ¿viste la noche? Eh, no, no, no vi. No, yo tampoco. Ah... Uh... Pa' que, uno Oigo café, me cago, me cago <risa> Ay, no A lo como puja, hacer como puja Uy, mijo No, y por qué lo hace aquí al lado del auto <risa> Al Dios lado, mío. al lado Creo que es el que más lo he visto ir al baño Pero es que iba con los pantalones sí, pilotó, puestos obviamente No, ahí lo desabroché, lo bajé y pimba. Ajá. Yo no le vi nada. Venga, y. que. Okay, está esta. acá que es. ¿Por qué marcaron acá? Oh, eh. Porque por acá estaba la moto. O no. o oh, no. No era arriba. Bueno, busquemos por dónde está. Sí, sí, en la calle de la funda, bajando. Hay un 20 en la playa, ¿por qué? No lo sé, pregúntale a César. Sí, amigo, no sé qué está pasando últimamente, que se <risa> pido la guía. por estos lados, ¿no? Sí, esa acá arribita. ¿Alguno sabe usar el susurro? Uh, ya no está. No. Ya no, no está, está la abajo. moto, muchachos. Ahí está, ahí estaba bajito. No está en la calle que viene, la de antes. No, esa no... Los calles a la derecha, ¿no? Que ahí hay una moto... ¿No es esa? Ah, a la a la ayuda, la, la, la Ah, la, sí, ahí está, ahí está, ahí está o sea, no, idiota ¿Y? No, la de atrás Ay, Dios santo Ah, sí, señor <risa> <risa> Pero, vienen los disparos Hay disparos el progreso abajo ¿Nos quedamos aquí o vamos por el, los disparos? Policía, no puesto tocar. Somos policías, ¿no? Sí, o sea de noche y de día. Bolillo venteado. No, plomo venteado porque hay papi. No, bueno, que es? es por aquí abajo. Ah, no, debe ser joyería. Ay, entonces... Pero sí hicieron el robo, o sea, sí activaron el cosito. Bueno. No, pues bueno. La la moto, moto. Pues. No, Es unos años. Está pasando con Lima. ¿un... es del man, si es del man ah, Pues no me sale, hola. no me deja ¿Las investigaciones? Me dice que es de John Wick John Wick, sí, sí, esa es Tómale foto Máximo Dime Lima, Lima 1 bueno, es que aquí no hay nadie. Eh, ¿subiste los datos a las investigaciones? Eh, no, igual aquí los tengo guardaditos. Tengo aquí mi teléfono. Ah, bueno, bueno. Listo, toma ahí la foto de la placa. Listo, nos fuimos. Y llamemos mecánico. Venga, no lo podemos incautar. Nosotros. Con mecánico, ¿no? Te calla, mecánico. Espéren. ¿Ustedes escucharon? Eh, sí, se escuchó algo. Oh, eh. Pues vamos. Ya le tienen las placas. Sí, ya le tengo las placas. Copi, Ya están en la foto, ya está en la foto, ya. Listo, les... Eh, Bueno, lo del VIP lo estoy dando a los chicos. Eh, bueno, las personas que...